nos podemos acá en la sala de la de Copa, de Tocumen en Panamá. Bueno, ya nos está aquí va a buscar nuestro baño. Vamos, vamos a seguir la carrera, vamos a buscar nuestro baño. Sí, alcanzan. Gracias. Bueno, entonces estamos en la terminal. Salimos de ahí? Vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar una pantalla para qué, para ver en qué. Vamos a buscar una pantalla para ver dónde nos toca, cuál es nuestro gate. Nuestro vuelo es el 59. Normalmente el día había en casa hasta el otro extremo. Vean, estamos. Allí están las pantallas. Ah. Estas son las alas de espera. Estas son las alas de espera. Lo ¿No dice para andar esos vuelos. Said, right, Duty Free. Miren esos dos de all par por 69. Ya miramos, ya entramos a uno y miramos. Bien. Entramos a uno y miramos. Chismeamos precios aquí en estos eh. Duty Free de Tucumán bueno ahí está nuestra pantalla dice Bogotá 11 y 20 terminal 1 gate 103 o sea que es para allá creo que nos toca hasta la otra esquina de allá vengan a ver bueno sí, por allá hay un Mont blanc con la otra bueno vamos a ver si quedó grabado eso que estaba para allá que sala para allá nos toca 101 131 y dice que es la 103 entonces bueno vámonos volando este se llama duty free of americas y a ver, ¿qué les puedo mostrar así rápido? Hola, señor. Bienvenido. Ese de es 85. Hola, gracias. A ver, ¿qué más? Miren, el Macallan. Esa vale 6.300 dólares de 30 años. Esta vale 7.000 dólares. ¿Qué más hay? Chivas. A 69 dólares. A 40 dólares. Buchanan, 44 dólares. Olpar Valentines pues trago bueno eso es lo que hay en, en en ese duty free y miren este que es a que es más que todo de perfumes miremos a cómo está el bueno, bailey dice que está a 29 dólares gracias gracias las botellas de trago, las gafas. Vean estas. Las Ray Ban clásicas están a 203, están caras. Bueno, perfumes. Y esas fragancias están 2 por 60 dólares. Vean, sigamos, vamos, estamos lejos del 103. Dice que nuestro vuelo sale a las 11:20. y todo ya son las diez y media, normalmente ya deberían empezar a bordar. Igual aquí va terminales. Es pequeñita, miren, una adidas. Un adidas. Aquí hay de todas las marcas, Under Armour, Under Armour. Un Hugo Boss. Un Hugo Boss. Un Nike. Suarezki. Esa este tensa es de electrónica Samsung audífonos a ver unos bobs aquí cuánto valen 299 creo que están costosos bueno, aquí nosotros tenemos que ir por acá esta parte es nueva de este aeropuerto ahí están los regalos miren hay cajero de la vivienda de y de banismo. Está, miren, esa tienda de... Si les olvidó el regalito, está ese Panama Store. Para los souvenirs, los regalitos. O pueden comprar una SIM car Ah, creo que nuestro avión es así. Miren, ahí llegó el Airbus de Avianca. Sí, miren, esos Airbus. Son de copa. ¿Ven? Esta, esto es nuevo esta barrita de café esta barrita de café Les, haz como una si sí, aquí es como un café hay snacks, miren hay sanduichitos sandwich, para llevar ahora que no hay que los abuelos no dan nada, toca llevar a veces la comidita oh Aquí en esta parte nueva hay un Olive Garden. Eso es de comida italiana. Ahí venden como espagueti. Y bueno, comida italiana. Ahí. Hay un almacén de, de Calvin Klein. Miren, otro café un Calvin Klein ¡Uy! hay una tienda gigante de Samsung miren Uf. está grandísimo bueno, ¿cómo estás? Sí, la Samsung, oficina, tengo un lado con el equipo los mejores Gracias. Ven, yo te chismeo algo. Tienes así para ese 20 ese veintidós todo para arriba, nada más. Nada, nada más. más. Acá ah. Ah. ah. A ver cómo tienen los audífonos acá. Lo mismo no tengo la es A349. Qué poderoso. Sí. Lo mejor de todo. Ah, oh, bueno, tiene un descuento, amigo. 349 está en 299. Una oferta está en 30. <risa> Gracias. ¿Y este proyector a cómo lo vendes? Uy, es caro. 899. Gracias. Bueno, todo de Samsung. Aquí en la tienda. A ver cuánto vale aquí el. El S22, 1229. Bueno. Un Salvatore Ferragamo. más De náutica. Un Duty Free. Oh, otro Duty Free a América de, de perfumes. De perfumes, de licores. Normalmente es que son muchas tiendas de lo mismo. Entonces los precios son iguales. Porque ya pasamos a los baños. Una isla con pretzels. Así son como los gringos, ¿no? What's prende Psycho Bunny. No, ¿y ¿qué número de terminales es? Lacoste. Carolina Herrera, bueno hay muchos almacenes de lujo por este nuevo, por este nuevo lado de la terminal. Otra vez el, el Duty Free Atensa con perfumes. Saben que he visto que no, que no tienen es, um, dulces, no? Lo hemos visto. Panafoto, este almacén está mucho en Panamá. Lo vi en varios lados. Es de el electrónica, de gadgets audífonos, tablets, vale. aquí que hay flying dogs, otra de Duty Free of Americas con perfumes, muy artísimas de sus tiendas, puerta 102, sin car internacionales. Oigan, hay una sin car que yo utilizo que es virtual, se llama ESIM. No Pongan en los comentarios y quieren que les haga un video de esa simcar Es una simcar virtual Uno simplemente baja una aplicación compra, puede comprar ahí Creo que son 20 o 30 dólares Y da como 5 gigas Y tiene uno eh, internet Ah miren, allá había una tendita con dulces Un café de coffee bean Este es nuestro gate Llegamos 103 pero nada más no estábamos lejos 103, miren acá está nuestro vuelo ahí está nuestro avión miren, ahí está nuestro avión ahí está nuestro avión vengan eh, nos ni siquiera han llamado no han comenzado a llamar alcanzamos aquí a mirar con calma en este, miren, este es atensa de electrónicos. Es pues tienda de... también De gadgets. A ver qué hay, ver las GoPro, cómo están acá. A 519, la 10. Las baterías. Ok. Celulares Samsung. Hola, gracias. Gracias. Ah, miren, aquí hay PlayStation 5. Aquí, ¿cuánto está el PlayStation 5? Está caro. $1, 999 dólares. Mil dólares, pero bueno. Acá se consigue. Cámaras. Drones. El Mavic Air 12.049. Está arriba el precio normal tablets relojas no Huawei a ver a cómo están acá este es buenísimo este le dura la batería un, un jurgo de tiempo miren vale 224 dólares y este está en 149 este está barato los pues Huawei son muy buenos la batería si ustedes quieren smartwatch que les dure la batería esos son, les duran 3, 4 días fácilmente. Los Samsung, eso es lo que me gustaba del, del Samsung, del Watch 4, que la batería es un día y eso. A ver, esto acá. A ver, esos audífonos. Esta era la versión anterior de Sony y están en 215 dólares acá. Están baratos. Sony a 159 A ver, los tax están a 39 dólares ah, miren, aquí hay tablets hay, Perdón, hay iPads Hay el iPad Pro vale 1.309 Creo que está un poquito arriba Bueno, ese es un Duty Free de... ¿De qué? Un Duty Free de... Un Duty Free... De... ese es un duty free de electrónicos, de gadgets vengan a ver si les alcanzo a mostrar antes de que llamen no demoran están bien aquí está bajando la, o sea, la gente del, del gate y por el mismo nivel que llega uno por ese mismo nivel se va no es como en otros aeropuertos que uno llega como por otro piso y en un piso diferente está la salida, no acá están en el mismo piso, y tengo que las escaleras que les mostré a, a tomar el... A hacer la migración hola bueno acá hay dulces, aquí se va a hablar de los quises Uy, miren aquí una ¿no? botella de agua con 3.25 está caro la coca-cola 30, 3, 3, un tres otros dólares hola cómo estás todo bien bien gracias el red bull a cinco dólares está caro los snacks bueno mira las bolsitas de, de, de dulces de sneakers a 12 dólares una chocolatina aquí vale en esta chocolatina gigante esta chocolatina de Hershey vale 7 dólares <tose> au oh. Va a tocar comprar una Coca-Cola ahí. Ah, venga, miren, ahí hay un café bien al frente. Vamos a ver no, si... Ahí está. Aquí hay un Tommy. Y vamos a ver cuánto vale algo en Tommy. Hola. 110. Menos el 20. Perdóname. Menos el 20. Menos el 20. ¿Todo tiene el 20 o solamente los zapatos? Todo. Bueno, ya vieron la toma de, la, la tienda de Tommy Que aquí en la terminal de Tocumen Tiene el 20% de descuento No es que sea muy fanático de esa marca Pero ahí está la opción ah. Bueno Ya les traté de mostrar la terminal entonces ahorita les grabo Cuando nos llamen a abordar A ver si les puedo grabar el abordaje Seguimos acá con la crónica del del viaje de Panamá a Bogotá venga, buscamos aquí en este Café viene a ver qué hay hola hay como empanada de carne, sándwich mm. bueno, al menos hay una Coca-Cola cero llevamos no una Coca-Cola cero llevamos una Coca-Cola cero porque es que fácil el problema que en las alas de espera no se puede llevar uno no hay botellitas de agua para llevar oigan miren oigan el, una empanada de pollo y una Coca-Cola cero fueron 8 balboas o lo mismo que ocho dólares no, pues bueno son los precios de aeropuerto. Bueno. Ya pasamos. Vamos a abordar. Vamos a abordar. Ah. Hola, buenos días. Ups. Ya abordamos. Estamos a bordo y ya estamos esperando que nos den salida. esto a bordo. Insert bueno, estamos en las, la instrucciones de, de seguridad. En caso de Si está vos en Bogotá. Está funcionando. Chá, Está bien. Está bien. Está Está Está Está Scane o la piga Scania es el código sí tener a las películas y eso del el celular pero no funciona, aunque que está el siguiente vuelo pero bueno ya bajé la app al móvil. Descendiendo a Bogotá y próximos Buenos se nota el, el paisaje típico de la sabana de de Listo, aterrizando en Bogotá. Son ahí te aviones diciendo des espera. Ah no, listo, aterrizados en Bogotá. esperamos que. Lleguemos rápido al gate y que la migración sea rápida nos vemos adentro. Y ahora esperar a que nos dejen bajar porque ustedes saben que la demora. La... Desarmar toboganes y confirmar. Sí. Hasta luego, gracias. Bueno, ya. Vamos. Y nos dejaron bajar de la aeronave. Vamos por el túnel aquí vamos para la para la migración van a sea rápido la migra ya ahí nos vemos aquí vamos de, vamos ya de camino a migración migración aterrizamos Venga, a ver si desde aquí les puedo mostrar el avión en el que venimos de Panamá Rápido, vuelvo, vuelvo rápido a Panamá, Míralo, ahí está, en ese, en ese Airbus 320 de avión que venimos. Bueno, vamos rápido a la migración ya nos vemos. Bueno, allá abajo, son, aquí ya estamos en el Dorado. Allá, allá, allá abajo son las cintas de, del equipaje, donde vive el equipaje. Y por qué les estoy mostrando esto, porque miren cómo está hasta la fila del Biomic, hasta la fila del Biomic está repleta. Esto está raro, vamos a ver qué pasó porque normalmente la, la fila de, de Biomic es más rápida, no, nunca hay fila, pero ahí no sé qué pasó. Llegamos al punto de verificar de migración biométrica, no sé por qué había tanta gente. Listo, ya completamos el proceso de migración y ahora vamos a salir por aduana. Vámonos para pasar la aduana. Ay, están saliendo maletas, quién sabe que vuelvan. Bueno. Vamos para la aduana y ya nos vemos del otro lado, parceros. Listo. Salimos, salimos de aduanas y ahora para la casita. Parceros, listos, llegamos a Bogotá, esta fue la crónica del vuelo de Panamá a Bogotá, gracias por verlos y espero que les haya gustado, no olviden me gusta, suscríbanse y en el próximo video, chao my bros.